Bueno, pues les damos la bienvenida, bienvenidos a hoy, me, bueno, a Meditemos Madre. y Oremos en Vivo. Así es. Y somos sí. sus amigos. Sus amigos, vida Madrigal y Rafael Cabasa. Así es. Bienvenidos, bienvenidos a Meditemos y Oremos en Vivo. Así es. Bienvenidos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este espacio de Meditemos y Oremos en Vivo. Así es. ¿Por qué? Porque vamos a meditar, mi amado, mi amada. Vamos a meditar y, y vamos también a orar. Y pues lo estamos haciendo en vivo. Así es. Y lo vamos a tener en las diferentes plataformas que donde ponemos nuestros videos y esperamos en el Señor que a usted le pueda gustar, le pueda servir eh, lo que vamos a estar aquí comentando. Así es. Y pues bueno, les damos gracias a los que ya empiezan a pasar por, por nuestra plataforma y para que pues eh, escuchen, vean y también compartan. ¿no? Y meditemos juntos. ¿no? Sí, así es. Y, y, y miren el, el, el tema que vamos a estar tratando hoy. Espero que les agrade. Porque okay. esperamos que les agrade. Sí, sí, así es. El tema de hoy. Meditemos y reflexionemos sobre qué es y qué significa la superación. Muy importante tema para el día de, de hoy, de nuestros días. Sí, eh, normalmente podemos confundir la palabra superación, pero se trata simple y sencillamente de estar mejor. De estar mejor. De estar mejor. Uh -huh, eh, si estamos bien ahorita, que mañana estemos mejor. Claro, claro. Y que, que mañana sea. podamos superar todavía eso, ¿verdad? Entonces, Exacto. por eso les dijimos eh, que es meditemos y reflexionemos. Y reflexionemos. Sobre qué es y qué significa la superación. Creo que esto es importante. Eh, yo, yo sé que no es de todos ni para todos. Ajá. Pero ahorita se van a dar cuenta los que se mantengan en, en el video, en, en la transmisión, en este en vivo, eh, se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Y vamos a continuar. Lo que significa la superación. ¿Qué significa? ¿Lo que significa la superación. Bueno, se el progreso, el adelanto, el avance, el ascenso, el perfeccionamiento el incremento y expansión y muchas cosas más. Así es, eso es parte de, de lo mucho que se puede hablar al respecto por eso hablábamos de qué es lo que significa la superación uh -huh. pues eso, que podamos expandernos, que podamos incrementarnos, que podamos perfeccionarnos que haya ascenso, que, que haya avance, que haya adelanto que haya progreso Así eh, es. yo creo que todo esto a todo el mundo nos debiera de interesar claro claro que sí y el que está bien porque pues esté mejor sí porque ¿Por es necesario este irnos pues irnos a a acoplándonos a, a, a, acoplándonos a, a, a los nuevos sistemas nuevas formas de, de, de trabajar de cómo salir adelante porque este mundo ha cambiado sí igual ha, que cambiado, ha cambiado ha cambiado eh, mire platicábamos con nuestros hijos al menos dos de ellos, no sé, que son los, var los varones, sí. uh -huh. nos comentaban que de ahora que están trabajando desde la casa, sí. en las compañías donde ellos están, eh, han visto dentro de la compañía que se han superado. Que se han superado, sí. No ellos sí. en lo personal, sino lo que el el se realice el trabajo, el, el trabajo. que están haciendo, sí. Lo han mejorado. Sí. como que la, a las compañías al menos donde están ellos eh, les ha gustado uh -huh. que, que no fue un problema sino que ha, han estado tomando la decisión avanzando de que uh -huh. a lo mejor así se quedan pues sí y, y, y es que es en, en realidad este, vemos este um, eh, por ejemplo, los tiempos que ellos utilizaban en ir al trabajo, el tiempo que, que hacían, se hacían media hora o más o menos. este Y, y de ir y de regreso y, y el, el estrés y todas esas cosas, ¿no? Entonces, en, en el trabajo, este pues, hay hay más distracción porque pues las preguntas y el saludo y acá hay las llamadas y eso. Entonces, pues, hay más distracción. Entonces, en la casa, pues, no, no hay eso. Entonces... Bien. Sí, o, o sea tienen más tiempo de hacer algunas otras cosas otras más adicionales cosas más, sí. con respecto a la casa correcto eh, si tienen un compromiso de, o les hace falta algo Cargo. pues pueden ir a comprarlo y todo eso y regresan y, y continúan trabajando exacto así es y se parece que estamos trabajando más Uh -huh, pues sí. porque no tenemos sí, una hora de entrada precisa y otra de salir como cuando va uno a, a la oficina o al sí. lugar de empleo Exacto. pero dice es mejor porque pues nos hemos quitado eh, el ir, y venir, ir el y venir y venir los riesgos de camino eh, y todo lo demás y todo, así es. En, entonces ahora continuando con el, lo que significa la superación Fíjense lo que dice esta lámina. Muy bien. Y agradecemos verdad a las personas que se han eh, eh, estado enterando. Sí, eh, gracias, gracias. Gracias, que Dios nos, nos bendiga. Así es. ¿Quiénes logran la superación? Cuando menos hay tres tipos de personas en nuestra sociedad. ¿Puede haber más? ¿O más? Estamos aquí nomás poniendo tres. Sí, bien, los conformistas, los pesimistas y los emprendedores. Ahí puede verse los rostros de las personas, los conformistas, que dicen, pues, bueno, abriendo así sus manitas a, a la chica. Sí. Pues, pues, ni modo, así es. Así, así nos tocó. Sí. Así estoy. Uh -huh. Se conforma Bueno, pues, cuando menos tengo esto. Sí. ¿Verdad? Eh, es como cuando eh, el, en el trabajo o bien en el en lo que la dádiva de, de, del gobierno que a veces da sí pues bueno cuando menos pues ya ya comí hoy sí y me, me, me va a quedar para comer mañana uh -huh. verdad como siempre esperando que pues que sí. nos caiga ese dinerito uh -huh. que nos caiga esa vamos a llamar así esa bendición uh -huh. ok esos son los conformistas se conforman bueno, cuando sí. menos tengo esto. Sí. Pero no están tratando de superarse. De superarse, no. no. Los otros son los pesimistas. Ay, no, hombre, es que no se puede. No, no, no funciona. Sí, no, no. no, los, no. los obstáculos. Y sí, los se, se empiezan a poner todos los problemas a ver y por haber. Uh -huh. Y todo nomás porque son muy pesimistas y no creen en el avance, no creen en el progreso, no creen en la superación. Así es. ¿Y esas personas pues no logran la superación? No, no, no se logra. ¿Por qué? No porque se porque pues, están sí, estancados. Sí, sí, sí, este, eh, la mente, la mente. Miren, déjenme poner eso, un, un pequeño ejemplo. Es, esto lo hemos mencionado en algunas ocasiones, en algunas reuniones. Eh, las personas son como un elefante. Y voy a tratar de, de, de compararlo con los elefantes de circo. Eh, aunque ya, ya, ya, ya, ya no hay los elefantes en los circos, ya creo que ya ni existen los circos. Sí, no que sean como un elefante. No, no, no, <risa> no, no no no, me, no. no, no, no se pongan así. <risa> no, no, estoy dando un ejemplo, nada más. Sí. Un, un elefante es un animal fuerte, grande, pesado, poderoso. Uh -huh. ¿Pero cómo los detienen en, en, en los circos? Por eso pues, dije de los circos. Sí. Porque en los circos los detienen con una pequeña cadena uh -huh. y, y una estaca, una estaca que, que ponen ahí en el, en el suelo. Eh, normalmente son de una flecha de, de carro, de, sí. de camioneta. Algo. La entierran en el, en en el, el suelo. El uh -huh. ¿Verdad? Y ahí le amarran la cadenita y en, en una patita. ¿Qué pasa con el elefante? El elefante es tan fuerte que si él le da ¿Un una estirón? sacudida sí. a esa pierna, saca, la saca, la saca. Pues sí. Porque es muy fuerte. Claro. Pero ya nomás siente que llegó al tirón y, y la roja. Y ahí, ahí le dejó. Y, si, y queda como eh, el conformista o queda como el pesimista. Sí, sí, sí. No, pues ya, ya, ya, ya, ya, ya llegó ahí el tirón sí. Ahí se para. Bueno, la, la conforme, Bueno, pues, aquí tengo mi paso que me arrima. Uh -huh, aquí uh -huh. tengo mi comidita. Sí. Pero me gusta la posición de la chica que está al lado derecho de, de, de su los pantalla. El, los Ahí emprendedores, sí. La que está poniendo el dedito hacia arriba. Uh -huh esos son los emprendedores, esos uh -huh. son los, los, los, los no conformistas sí. y los no pesimistas sí. esa persona es la que dice no yo voy a lograrlo, yo voy, voy, a, a, lograrlo, yo voy a hacerlo, sí. yo voy a luchar, yo yo voy a, a preocuparme por salir adelante uh -huh. y eso sí, es lo, sí. lo importante mi amada, eso es lo, lo importante mi amado de que nosotros podemos ser diferentes diferentes sí con una mentalidad diferente tenemos que cambiar chip sí sí porque a, ahora ahora lo que nos ha pasado con esta situación de, de la pandemia este como que nos, nos pusieron así como los elefantitos <risa> no te salgas de tu casa pues ya sí. te amarraron pero aún de casa se pueden hacer muchas cosas sí sí así es quizás claro. no salgas más allá de la puerta pero adentro pero sí eh, eh, pues, les, les ponía el ejemplo de, de dos de nuestros hijos este Que trabajan para empresas más o menos grandes eh, Que pues eh, Uno de ellos tiene como 60 personas abajo de él Y el otro tiene como unos 40 Algo así. Eh, Más o menos cada quien eh, este, Y son empresas totalmente diferentes la una de la otra aunque, eh, pero manejan la cuestión de del diseño de, de, de, de la construcción uh -huh. eh, uno en madera y el otro en acero Así y pues son, son diferentes claro. pero eh, el, el equipo que han forjado que se ha forjado ahí dentro de la empresa eh, están bien capacitados o lo sí. están capacitando y eh, la supervisión que ellos hacen para que esto funcione uh -huh. pues todos lo hacen en línea en línea sí entonces no, eh, no es necesario estar con ellos ahí pegados eh, claro. eh, eh, tienen okay. su su, eh, su tiene comunicación sí sí sí constante constante de acuerdo a, a la necesidad uh -huh. y entonces pues eh, eh, la compañía no ha parado así es al así contrario es sienten que pues, se ha mejorado la situación eh, ya no hay contactos así con la, las enfermedades o con los problemas, sí. porque cada quien pues está cuidándose uh -huh. entonces esto es lo que ayuda a, a ser unos buenos emprendedores claro, claro. y ellos son pertenecen a una empresa trabajan para una empresa pero desarrollan un trabajo desde casa, exactamente así es entonces el hecho de estar en casa no significa pararse. Sí, sí, sí, y, y, y por ejemplo los, los emprendedores que trabajan, los que ya estaban trabajando solos, este, entonces te están buscando la manera de, de cómo salir adelante, es, es, eh, o sea, siguen haciendo lo que estaban haciendo, pero en diferente manera, y, ah, así y lo siguen haciendo. Lo, lo, le pasa a nuestra hija, ¿verdad? Ajá. Que pues ella... Eh, no dejaba de moverse y eh, sí, sí. las conferencias eh, vía internet y cosas por el estilo y eh, las pláticas y las, las pláticas las, entrenamientos es, y todo, todo eso es, en línea eh, y se están haciendo cosas nuevas y diferentes que antes hace algunos años no existían no, no, no, no se hacía, no, no existía. o si existían pues eran nada más para empresas muy especializadas o cosas por el estilo así es entonces pero es, esto es lo, lo importante. Y, y miren lo que dice la Sagrada Escritura y pónganle mucho cuidado. Así es, en Josué 1.8, eh, ahí nos, nos dice que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, o sea, la Biblia, sino que de día y de noche meditemos en ella. ¿Para qué? Para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que eh, en ella está escrito. ¿Por qué? Porque entonces haremos prosperar otro camino y todo nos saldrá bien. Ok, entonces, ¿qué, ¿qué nos está diciendo aquí la escritura? Mm. Aunque está escrito ahí en la Reina Valera de 1960, pero mi esposa le modificó un poquito uh -huh. para tratar de ponerlo más a lo personal. A, a, a lo personal, personal. Uh -huh. Dicen, que, nunca, que nunca se parte de tu boca la Biblia. Uh -huh. O sea, esa, esa palabra es la, la, la ley de Dios. Sí. Ok. Sino que el día de noche que, que meditemos uh -huh. Que meditamos y que guardemos uh -huh. Y que lo hagamos uh -huh. Y que lo hagamos que Conforme lo hagamos. a todo lo que está en, uh -huh. en, en ahí escrito, ¿Qué es escrito? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, Porque entonces no. Haremos y vamos a ponerlo así Quiero incluirte sí. también a ti claro. Te queremos incluir mi amada Te queremos incluir mi amado Y entonces haremos prosperar Nuestro, nuestro camino, camino. Uh -huh. así Y es. Es, qué va a pasar todo nos... todo nos va a salir bien. Sí, amén. amén. Imagina que todo nos haga bien. Pues, no te gusta eso. Alabado y glorificado. No te agrada eso. Señor. Amén. Entonces, por eso necesitamos que haya una guía. Y qué mejor que la espiritual. Para poder salir adelante. Y veamos sí. ese otro pasaje. Ahora es en el Salmo 1, versos 1 al 3. Del 1 al 3, nos dice de esa manera. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjate, qué, qué interesante es el Muy, muy bonito. Bien, entonces, feliz, feliz, feliz, la persona que no anduvo en consejo de malos. Uh -huh. Cuídense de los malos consejos. Así es. Cuídense, por favor. Porque, miren, la maldad está... A la vuelta de esquina. Sí, sí, sí, sí. Es más, ya hasta sin salir de la casa, porque en el internet ahí encuentra de todo. Oh, sí, sí. Así como hay cosas buenas, las hay peores. No dejar entrar la basura no, no, no, en la casa. No. Eh, es, es increíble cómo, cómo hay tanta maldad en este mundo. Entonces dicen, felices. Los que no anduvieron, anduvieron en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Hay que cuidarnos de eso. Así es. Vamos a cuidarnos, es, vamos, vamos a cuidarnos cuidar. de eso. Y en si el se ha sentado, o sea, que no andes hablando y criticando y mal hablando de las demás personas. Claro. No, no, no, no. Tú tranquilo, tú tranquila, eh, en paz con todo el mundo. Y si no haces el bien, no hagas el mal. Claro. No maldecir. Ajá, exacto. Y el verso 2 nos dice: Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Por eso las Sagradas Escrituras amén. nos vienen a normar nuestros estilos de vida. Sí, sí, amén. Así Porque es. cuando no conocemos de la Escritura, no pensamos en ella, no meditamos en ella, entonces nos quedamos como huerfanitos. Y como huerfanitos no sabemos qué hacer. Sí, no recoges basura de todos lados. E exacto. Entonces, pero dice que, sino que la ley de Jehová, o sea, en su palabra, está a su delicia. Imagínate que tú y yo y todos nosotros estemos en, bajo esa condición. Amén. Así es. Y que en su ley estamos dedicando de, de, de, de día noche. y de noche. Entonces, aquí está, ahora, dice una cosa bien preciosa? Y eso como lo hacemos a grabación y lo ponemos en varias plataformas, sí. como Facebook, YouTube, Twitter y, y otras más. Entonces ahí, está. Sí, ahí, ahí está. está. Y cualquier persona que pase por nuestras plataformas, ahí van, van a estar de día, de noche, de madrugada, a, a, al amanecer. A la hora sí. que lo vean, así ahí es. está. Ahorita estamos en vivo. Así es, así es. Pero damos gloria a Dios porque podemos pues, estarlo haciendo de esa manera Y que estamos juntos aquí Mi esposa y yo sí, así pues, es. Realizando este trabajo Correcto. Eh, sí. Y eh, nos vamos al el verso 3 Miren el 3 nos dice Será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Miren antes de empezar eh, a hacer esta grabación pasamos por ahí por ese lugar que le voy a mencionar ahorita Ay, precioso. hay un lago hay una parte uh -huh. boscosa uh -huh. a, a los dos lados del camino eh, antes de llegar a esa parte hay otra parte también boscosa otras áreas bien bonitas. Sí. Eh, está, está bien bonito el lugar los árboles Grandes Muy frondosos, frondosos, porque hay humedad. Ha, ha llovido, sí. sí y y, ha llovido y hay, hay, hay unos ríos aquí cerquita. Sí, sí. Eh, Entonces, eh, esto que, que nos dice la Escritura aquí en el verso 3 del Salmo 1 es que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Uh -huh. Así es. Como los arroyos o los ríos, uh -huh. ¿verdad? Que da. Su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. prosperará. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la única manera de prosperar es estar bien plantados. Bien plantados. Como si estuviéramos junto a las corrientes de, de, de, de agua, uh -huh. donde nuestras hojas y nuestros frutos siempre van a estar allí. Uh -huh. Correcto. Entonces, esto es lo hermoso, esto es lo maravilloso que tú y yo y todos nosotros podemos vernos en esta condición. Amén, así es. Que, que todo lo que hagamos lo hagamos en base a lo que nos dice la Sagrada Espíritu, que es la mejor base para superar, para prosperar y para estar bien con toda la humanidad. Amén. Entonces, así es correcto. Vamos a ver un <coughs> pasaje más. Hebreos 6, 13 y 14. Hebreos 6, 13 y 14. Entonces dice de esta manera, Dios le hizo una promesa a Abraham. Y como no había nadie más grande que él, por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Qué, qué, qué hermosa. Viste bien lo que está diciendo aquí. Sí. Abraham no tenía familia. No. Ya era una persona adulta. Sara, Sara sí. Y Sara, igual. Igual. Ya, ya eran viejitos, vamos por así decirlo. Sí, sí, ya eran grandes. Pues, pues eran viejitos, ya. Sí, sí. Dice, pero como no tenían por quién curar, curaron por sí mismos. Uh -huh. O sea, se comprometieron sí. A, sí a sí mismos. Mismo, sí. A sí mismos. Uh -huh. Así que. Y, decidieron cumplir y creer la promesa del Señor. Uh -huh, uh -huh. Si tú estás escuchando ahorita y tú dices, yo quiero tomar esta promesa de que yo voy a ser bendecido, voy a ser bendecida y voy a ser de bendición. Sí, amén. Y voy a ser de bendición, de bendición a, a los otros, que están a sí. mi alrededor o con mis familiares, con mis amistades, con mis contactos con las personas que yo conozco. Yo voy a tomarlo uh -huh. y lo voy a compartir también. Así es. Y el 14 dice... y Dios dijo, verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. O sea, descendientes. mucha prosperidad, uh -huh. porque ahí se trataba de, de que te diera familia. Sí. Una familia que sería como la arena de... De, del, del mar, mar. ¿verdad? y como las tres del cielo, así es eh, en cantidad, y así fue con Abraham y con Sara. Entonces, pues, todo empezó con ellos. Lo creyeron, lo lo hicieron y lo recibieron. Amén. Y ahí está la, la bendición del Altísimo, mi amada, mi así amado. Es. Mira. Nosotros vemos cuando alguien entra y pasa por nuestras plataformas. Sí. ¿Por qué? Porque nos indica aquí en la computadora que alguien está pasando. Uh -huh. A veces dan un me gusta y a veces no dan nada. Uh -huh. <ríe> Entran y salen. Así como entraron, se fueron. ¿Por qué? Porque cuando, cuando están oyendo Ajá. palabras de Dios. Sí. A mucha gente no le interesa. Sí. Nada más que si... Son de ese tipo de personas... Como los que estábamos ahorita presentando... En, en, la, en la lámina anterior. Sí. Bueno, están los... Los que nunca van a prosperar. Uh -huh. Y están los pesimistas que... No creen que pueda hacer con ellos. Uh -huh. Pero lo importante es que tú... Que lo estás viendo este, el video... Tú puedas decir, yo sí creo así es, yo sí recibo yo creo yo y recibo, y como hizo Abraham así que se comprometió consigo mismo uh -huh. comprométete contigo misma, contigo mismo, pero comprométete delante del Señor uh -huh. así es, a cumplir la, la promesa que Dios uh -huh. te haga uh -huh. correcto así no es. lo que te digamos nosotros sino lo que Dios te puede decir lo que Dios te puede decir si tú te propones y lo empiezas a experimentar, lo vas, lo vas a realizar. A lo realizar a o lo vas realizar. a lograr. Esa es, es. El, el, la superación. O Correcto. por ahí es parte de la superación. Es ya, ya vas en el camino de la superación. Sí, sí, ahí Entonces, entre cree, más creo. vas avanzando, más puedes ir superándote. Uh -huh, Entonces, es. ¿qué es lo que tenemos que hacer? O, orar Orar. orar, sí. orar creer. Como lo hemos dicho ya muchas veces en parte este de, de, de, de, del, del ministerio, que tenemos dos vías sí. cómo comunicarnos con Dios. Una es Dios nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Amén, así es. Y se hace la ida y vuelta. La ida y vuelta, sí. Dios nos habla a través de su palabra, nosotros oramos, nos oramos es. y Dios nos habla a través de su palabra. Y Dios se muestra y se manifiesta. Amén. Miren, es, es increíble cómo Dios obra cuando nosotros podemos creerle a Dios Amén. y que dice que todo lo que nosotros le pidiéramos en oración y creyendo, creyendo lo podemos lo recibir. recibir sí. Entonces, vamos Así a orar, es. mi amado vamos a orar mi amada y permite que Dios bendiga tu vida yo voy a pedirle a mi esposa sí, que haga una primera oración y luego yo termino haciendo otra bien pues vamos a orar Padre le alabamos, le glorificamos dándole Señor la honra la gloria y la alabanza Señor dándole gracias Señor por esta oportunidad que usted nos da Señor de poder transmitir Señor este su palabra, su mensaje Señor de cómo la gente, Señor, puede eh, prosperar, puede salir adelante siempre eh, que se lleguen a usted que confíen plenamente que, que usted lo hace, Señor, y que nunca se aparte de nosotros este libro de la ley, su palabra, que siempre, Señor, eh, guardemos, guardemos, Señor, eh, su palabra y que la que confiemos y que la, la hagamos, que la practiquemos, entonces uh, como nos dice ahí en, en Isaías entonces tú oídos, oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco a la izquierda a, a la mano izquierda que siempre nuestros sentidos espirituales estén eh, puestos en usted, Señor, que usted es el, el único que nos puede guiar y capacitar en todo momento, que nos da la sabiduría, Padre Santo, para hacer las cosas y que pongamos por obra su palabra. Padre, gracias, Señor, porque usted nos, nos habla y nos dice también ahí en el Salmo 37, por Jehová son ordenados tus pasos, los pasos del hombre y él aprueba el camino gracias padre porque podemos confiar en usted siempre y cuando nos pongamos en sus preciosas manos y meditemos en su palabra señor porque usted es el que nos guía nos capacita y, y nos enseña lo que tenemos que hacer padre santo en este momento señor oramos por las personas que desean superarse que quieren salir adelante señor únicamente hay que confiar en usted porque usted es el único que nos ayuda en todo momento y nos da la sabiduría Padre le damos gracias por su amor por su misericordia en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, Aleluya Aleluya, Amén Amén, Amén, amén. Padre eterno y bendito ¿Cómo no daré gracias Señor por su amor por su misericordia? Sí, Señor. Es nuestro anhelo y es nuestro deseo que todas las personas Señor que vean y mediten que lo dicho en este video que puedan meditar y reflexionar sí, Señor. y que den el paso de hacerlo de querer ser bendecidos pero también de querer ser de bendición para sí, los demás señor. señor que su amor, su poder que su gracia y que su majestad se ha mostrado y manifestada maravillosamente. Cuando nosotros podemos ver, señor, los milagros que usted hizo a través del señor Jesucristo y luego los discípulos y lo que hemos visto y vivido nosotros en lo personal, señor, cuando hemos orado, usted se ha mostrado y se ha manifestado. Porque para usted, sí, siempre, siempre va a ser el mismo. Sí, señor. Lleno de amor. Sí, señor. Dándonos siempre la confianza y la seguridad. Sí, padre. Y dándonos siempre la respuesta. Sí, señor. En ocasiones, tarda un poco más, en ocasiones es más rápido, porque va a depender también de nosotros. Sí, padre. De hasta dónde estamos creyendo. Que tendremos las promesas suyas sí, sí. Y que todo lo que le pidiéramos Ay, en la oración ya. Creyendo lo vamos a recibir sí, sí. Y Padre Santo Que cualquier persona que en este instante En este momento está viendo Que ellos puedan recibir La bendición que se tiene preparada para sus vidas sí señor, así sea padre Y a ti te digo mi amada A ti te digo mi amado Solamente creo, solamente creo, porque dice la escritura que para el que cree todo es todo. posible. Sí, sí, ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Es una necesidad física? Hay problemas de salud. Pon tu mano ahí en tu pecho. Y declaremos la salud. Es que tu cuerpo, desde la mollera sí, hasta sí. la planta de tus pies, toque, toque, toque, lo que pudiera ser mal ahí sobre. en tu cuerpo, lo que pudiera estar ahí molestando, lo que Porque pudiera estar señor, ahí da dañado, que, sea que el Señor lo arregle, sí, señor. que el Señor lo arregle de tal forma, de tal manera, que pueda haber sí, una manera maravillosa de ver sí, señor. tu restauración completa en el cambio, sí, señor. que veas el cambio total sí, señor. en tu cuerpo Aleluya, así sea, padre. no importa Gracias, que sea cáncer o sea diabetes sí, señor. o cualquier otro tipo de enfermedad o cualquier sí, otro sí, tipo señor. de situación por tu manita y en tu pecho virus, cualquier problema. Sí, señor. y padre santo Puede ser el hígado, puede ser las rodillas, puede ser los tobillos, puede ser cualquier no, tipo sí, de que problema. problema sí, señor. Pero Padre Santo, quien haya puesto sí, su mano usted, ahí en su pecho, Jesús, usted, toque, señor. usted obre y maravillosamente sobre ese en la cruz del Calvario, señor. Y usted Padre Santo, Somos sanos, le damos la sanos, honra, sí, la gloria, la sí, alabanza. Señor. Y el gracias, Señor gracias, el hecho de haber puesto pues, su mano ahí dale, en su pecho, amor, creyendo, dale, creyendo Sí, señor. Y a ti te digo, usted lo hace, señor. créelo y recibe sí, sí, para la gloria del Padre Jesús. en Cristo Jesús, sí, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Sí, amén. aleluya, amén, amén, amén, amén, amén, amén, y amén. amén. mi amado, amén. mi amada. Mira, es muy difícil orar por así específicamente por cualquier cosa que tú pudieras tener necesidad, pero así si tú es. les escribes. Así es. Te vamos a apoyar. Claro que sí, mándenos su petición en un mensaje, ahí en el WhatsApp, eh, ahí está el teléfono, 469-238-907, o bien a hoy.oramos.com, o bien también a través de Messenger, y claro, nosotros vamos a apoyarle en nuestra oración, y pues haga un, un clic ahí en, en la campanita, eh, entonces eh, con todo gusto nosotros le vamos a apoyar. A, o bien hoyoramos arroba gmail.com sus amigos Elida y Rafael Cavazos bendiciones para todos escríbanos, ahí está nuestro correo hoy oramos arroba gmail.com eh, que el amor del Señor y su poder sea sobre su vida así sea y suscríbanse sobre todo los que están en YouTube. Así suscríbanse, es. Suscríbanse. Suscríbete. Compartanlo. ¿no? Los uh -huh. que están en Facebook y en de, de, de, de otras plataformas. compártanlo. ¿no? Y márquenos un me gusta. Y gracias. Gracias por habernos visto y escuchado. Y que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Así sea. Bendiciones. Dios les bendiga.